Vamos al recreo. Miren esta imagen, señoras y señores, con ustedes el ex campeón mundial que ha venido. ¿Y por qué tiene el trofeo? Y porque se lo va a entregar como corresponde a Sebastián Salas, que es el nuevo flamante campeón. ¡Oso! No, no no, no el malo. auto fantástico. No juegues con su sentimiento entregale entregar el trofeo que bien merecido lo Mira, tiene. Me parece que hubo una mano negra, no, la gente me dice, no, no, no. Julián. Muy lo han bien. imaginado a los dos en Boxer Y bien. por eso lo han votado no, no, a no, no, no. Bueno, vamos a ver si la, la, la. Con esa ronda que se inicia Alguien le arrebata el título de campeón a Sebastián Salas ¿eh? no tenemos una nueva oportunidad Yo no sé si sí para arrebatar el título Pero sé que está hecho con mucho amor Y yo me he reído mucho, mi hija se ha reído mucho Está bien, es chica y yo le doy de comer Ella sabe que si no se ríe no come Pero bueno, bueno ¿cómo va a ser? No tiene que ser Hay una así, presión genial. Bueno, la semana cuesta abajo una pendiente, nieve, un gomón Y una niña que con su cara dice todo Es una maravilla Este primer sketch, ¿cómo se dice? ¿Primer qué? Prima, ¿Video? Primer recreo, recreo. Si le, Así le decimos Gracias, ¿no? gracias Dice viernes a la noche ¿Sábado? Sí ¿Domingo? Pero llega, la, llega el lunes Claro, oh, no, pero, pero. claro. Martes Miércoles. ¿no? Miércoles pero. ¿no? Jueves. Jueves ya empezamos a... Viernes. Muy bien, me gustó, Julián. No, y lo bueno, no sé si se ve que la madre le dice al final, bueno, ¿y qué tal? Y ya ella quiere hacerlo de nuevo. Claro, ya le gustó. Después del terror que pasó. Qué buena cara, por Dios. Bien, Julián. Ahora, qué buen juego, mirá lo largo que es, estás como... 10 segundos bajando, qué maravilla. Claro, no, no sé si me gusta, a mí la nieve mucho no me... Pero bueno, está bien. Nunca tuvimos gustos? eso en Vallecito, Rodi, nunca. Eh, ¿Usted lo hacía con el, la alfombra del auto? Yo lo hacía en el challao. Con el, el saucerá o sea, ya no, con esa madre, la ya alfombra ¿La la mágica. La alfombra mágica, qué maravillosa. Bueno, Tano eh, no se acuerdan porque en esa época él estaba no no, yo la No, esas cosas no las viví. No las viví. Porque la nieve, te imagino, tocaba una vez cada 25 años, mamá. A, a Dios. no le encanta la nieve, chicos. Se tira, si este, se tira y hace angelito. Y eh, este 32 ahora. Violencia musical. Este es maravilloso, yo no sé si está armado, no sé si es eso que le ponen imagen a un sonido, pero yo lo vi, no paré de reírme y dije, lo voy a compartir con toda la humanidad. Epa. te <risa> ¿Por qué Bro, le te <risa> qué <risa> ¿Por qué le pega a Agustina? No, no sé. ¿De dónde es esto, Julián? Parece que es hindú. Sí. Sí. Encima le pega y como Otra si le pegara un parlante, mira. Toca bien, parece decirlo. Sí. Ah, toma. Muy bien. De revés. Ay, chicos. Me gusta, Julián, este me gusta, este me gusta. Bueno, eh, cayendo con estilo Cayendo con estilo, me dice Fabián Y es una pena, le voy a pedir que me disculpen Que ya lo hemos pasado Ay. Pero no deja de ser hermoso Y las risas después del golpe El campeón son... mundial ya te no, hace No, el como campeón diciendo... nah, me asesine no me gusta Bueno, miremoslo, miremoslo Miremoslo Yo <risa> estuve tu barco Claro, no, lo, pasé, lo pasamos por los ¿Ayer? Entonces causa menos. Estocuco, bueno, debería haberlo. Debería Creo haberlo. que lo pasó <risa> él mismo la semana no, pasada. No no, eh. no, no, no, no, no. No lo pasé yo no, no, no, no, no, pa esta semana. Hace claro, claro, no, no, dos días. Es más, el móvil lo puso en el medio de un compilado. Le puso como más contenido. Bueno, Restaste, restaste. Restaste, Igual es bueno. Venía bien, pero restó. Venía bien, pero restaste. Podemos levantar. Podemos levantar. El saltarín de cortinas. Este es maravilloso. Es una pena que le han escrito lo que sucede en el video, pero es maravilloso porque es un niño que quiere ser youtuber y claro, le va como le va a todos los niños que quieren ser youtuber y que tienen cortinas que no son tan resistentes, por favor. el saltarín de cortinas que soy yo. Ah. Cuidado. ¡No! ¡Te dijimos con la abuela que no! Claro. el saltarín de cortinas que soy yo. Él está haciendo un video para hacerse popular, ¿no? Ahora el grito de la madre es maravilloso. Y lo logró. ¡No! ¡Te dijimos con la abuela que no! Y sí, vienen Corredor, preocupados da mirar el video, ¿viste? El grito, aparte, sabés la que se viene, ¿no? Oh, no. Claro. ¡No! ¡Te dijimos con la abuela que no! Corredor, el es buenísimo, Julián. Este video debe ser mendocino. Por, ¿o no? ¿Por cómo habla? Sí. ¿Puede ser? puede ser, no lo pues, investigué eh, sí. Así se cura el hipo Es maravilloso, un niño, una orquesta Todo maravilloso Sí, sí, la, vida, sí. la vida es maravillosa <risa> Un niño, una orquesta y así se cura el hipo <risa> ¿Por qué se asusta tanto si está en una orquesta? Es obvio que van vale a empezar a distraer. Claro. No, había que saber lo... la partitura. ¿no? Está bien, pero no sabe que va a empezar el tema, no lo sabe el niño. Y parece que no. Estaba como se estaba nervioso y dice, no encuentro la partitura y le miran... No sé si es para tanto, para asustarse tanto. Bueno, el último ¿El bonus? El bonus track es La, la niña orquesta Claro, porque dice La niña no me estudia Y le dice la psicopedagoga Pónganle música clásica Pero es muy dispersa Pónganle música clásica Que se va a concentrar Y esto sucedió No <risa> Me encanta Está en su mundo esa de hermoso. Se siente que ya es la maneja la batuta, y la enfrente la hoja en blanco. Esa niña no ha estudiado nada. Me gusta saber qué los diálogos que te imaginas, claro. Y ahí viene el padre con la chancleta claro. Pero claro. le pusieron para elegir música clásica, le pusieron el cancán, demasiado claro. Va, demasiado. Tenés que bajar un cambio, es verdad, de verdad. un chopin, un bueno, otra cosa, buena, eh, Benedicto... para, Antes de que hagas esto. Sí. No, no, no. No por la duda. No por la duda. No lo toques. No, no lo vas a dar. No, ¿sí? no lo tapes. No lo tapes. al campeón del mundo. Si, no, si no, lo tengo que devolver, sí, no lo tapes. ¿Y ¿Qué hacerle. campeón? No hay ningún campeón sí Hay un campeón ahí atrás solo. Hay un campeón mundial de. Reglín. Si lo tengo bueno. que devolver, lo devuelvo. Eh, campeón mundial. Eh, está aprobado. Está aprobado. Aproba. Aproba. Yo soy muy sincera, a mí me parece que el trofeo no. debe volver no. a las manos de Julián Chávez. No, sé, no, no sé, no sé, no sé. Rodolfo, me gustaría conocer tu opinión. Excelente. Excelente, te pareció. Acá arriba. Bueno, ¿qué no. hacemos, Sebastián? Evidentemente lo que yo diga ya no importa Pues lo van a probar igual No, no, tenés que decir para, pero... Fue un muy buen recreo Pero no fue excelente Porque ah, al tener una repetición Algo que ya te buena, hemos dicho vos. Es como le dice la mamá Te dijimos, te dijimos, te, te, dijimos, te dijimos, dijimos y repetimos, Te dijimos con la abuela que no ah, Te hemos dicho chequea que no lo habíamos pasado Y ayer no lo No fue ayer, fue bueno, antes de ayer Entonces estás aprobado desde mi punto de vista Pero un 8, un 7 y medio tirando para 8 no es la excelencia Sebastián sí, sí, Está en tu decisión De entregarlo o no el trofeo No, no, la no. gente Sebastián, no ¿Cómo va a estar en las manos De si Sebastián? Él, ¿eh? Vos sabés que yo, yo, te, yo te lo iba a dar en custodia Pero sí. que decía, la gente? La, decía gente, la gente la gente Correcto Ya pueden comunicarse con nosotros A ver si le devolvemos el trofeo Tenía A Julián Qué que Chabón. dedicarlo Estuve a ver en Taddy Con los chicos de los talleres sí. beperdino. Nos ven siempre, siempre Para los chicos de Taddy Es este recreo ¿Querés saludo final o no? Cuidado, son tremendos te lo voy a dejar. Pero, pero, eh, Julián, Los saludos un poquitito. Es lo único que nos importa sí, en este momento. Este... bueno, un solo saludo final. Es saludo al canguro. Opa. Necesito saber para dónde salgo, es muy importante. Salgo para mi derecha. Para allá, para allá. Bueno. ¿Para dónde? Para acá. saludo al canguro. El canguro.